Soy Alfredo Camiletti, soy el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro. Estoy a cargo del área de producción, industria y turismo. Y bueno, lo que estamos haciendo en esta muestra es darle, darnos presencia en la sociedad de todas las actividades que desarrolla San Pedro. Y bueno, mostrar un poco la actividad turística y productiva de la zona. Contame, ¿cuáles son los desafíos de la producción? Eh, la idea nuestra es potenciar la producción, ponernos a trabajar y desarrollar cada vez más eh, la zona de San Pedro porque tenemos una potencialidad por ser tan diversa y tan, eh, eh, tan diversa la producción que podemos hacer distintas actividades. Y lo que estamos tratando de hacer es coordinarlas y potenciarlas para generar más y mejor empleo. Estamos viendo dentro del Estado Municipal eh, un espacio que tiene INTA San Pedro. ¿Cómo son las expectativas de los vínculos? Y En realidad a nosotros nos interesa mucho apoyarnos porque vemos técnicos muy capacitados que colaboran y trabajan en el territorio, saben de, de la temática productiva de la zona y creo que trabajando en conjunto entre el municipio y, y el INTA podemos hacer muchas cosas eh, para solucionarles y y mejorar la actividad que hacen día a día los productores con mucho esfuerzo.